Está otro. Ahí, bueno, ¿eh? Pontelo. Eh, bang. Voy a salvar. <risa> ¡Eh! No. <Me> Reventado. <risa> ¿Qué más de ese sniper? Poco de cercanía, la verdad. No te venga ya. Voy a. Voy a poner el el, el. el sniper el otro. Ahora luego. ¿Cómo ya? ¿Pero el barreta cuál es? ¿Negro? mmm ¡Ey! Eh. Tiene distanciado, ¿no? veo uno, eh, dame, me está dando por discos. No soy. No, no, tío. Si me había escondido ya. Barraquit Russo es nipper. A mí sí me gusta el ruso sniper eh. No mierda porque no sabes usar. No, no, no se puede. Pero la que dejas localizada para saber dónde, dónde van a esconder. No, no campera tampoco. Vamos Sí. Me voy a matar cerca de la cama, estáis con los nippers <risas> Uh, ¿dónde está? Qué buena, negro Coño ¿Quién le ha era lo que te dice. Llegamos el rifle, me he retirado, hombre es que estáb estábamos en desventaja era más o menos, menos. <ríe> se han ido han hecho todos warps no <tose Ranger Footwear> Me voy a rocear <síbate AUL1> <tose Ranger> a ver si están en la cama no se les han llevado Sí, aquí no hay nadie. escúchame tengo el hecho de esto me he puesto dos kits me he puesto demasiados kits no no. hostia eh, no tengo healing no tengo healing Sí, está aquí conmigo. Está ahí. Cuidado que te salta por la detrás, eh. bueno. Hostia, ahí me mata. <tose> A ver. Ruso es sniper. ¿De verdad? ¿Qué tal en ahí, perilla? un tiraco otra vez y yo En base, bien lo nota, dónde se ha subido, venga, ranita, con la faldita. un poco de apoyo, eh. Y ya te de me a dos! Ponte el ruso cabo, el Papa. Está muy bien este arma. ¿Te imaginas que le doy? Pues no es lo ves gordo? Lo alimentas demasiado, no le, no le sacas a pasear. Estáis en el spawn no, no os metes en el spawn, tenemos que, tenemos que ponernos en la derecha. Me da, te lo estaba sacando. Vea que tiene la cama ahí. No sé, tiene ahí la cama. Sí, sí, sí, sí. Ya. Yeah. Pueden que se quedan en la montaña sí, sí. No allí a A campear la montaña Oh uh. Vale, lo he visto eh, Tienes uno, tiene uno debajo de tuya, ya en el En el sitio ese, En la torrecita esa. ¿En la torre? Sí, ahí dentro hay uno. Ya no. no sé. Pues esa cámara ahí? no sé. No ahí. ¿Qué coño han puesto aquí un cartel? Fu, he agarrado los ojos. Ahora cambiaré el sniper luego. Ya, ya, ¿me ha metido un tiraco? No, sobrevive. Mm. Bueno. Sí, sí, sí, están todo el rato en la roca ¿Y para que nada más esa. Esa es la de el sniper de los puestos el sniper de los de los USA, hombre es que yo lo siento, no, por no haber puesto el otro sniper es que no lo sabía. No, voy a, poner, voy a poner uno diferente, ¿sabes? Voy a poner el otro que tiene 10 balas en vez de 20, pero bueno, llega, llega igual. Ya, es que no lo veo. Me tapa un árbol. Me lo pidió Me lo pido, Me lo pido. <risa> ¿Qué coña hace gente con el, que no es el sniper con sniper? Sí. <risa> A ver <risa> Es que son, es que brand soy el capitán después usa todos todo los kits disparando tengo no, no, 1630 y 3 <tose> ostras, no ostras tengo que ponerle el barra stats Va de Time Cero. Me estoy pegando mucho al spam Un Una barrita roja. ¿Dónde? Ah, era mío de acogida sí sí sí sí yo si la gente si sí, somos 5 contra5 no está Se ven, ¿verdad? dónde? sí, más, más. ¿A otra roca. Vale. Eh. Muerto, no. Muerto, muerto. hago barragel no he hecho barragel en ningún momento te he curado calpapa no no que yo no te he curado ni me he, ni me cura a mí se dice que estoy haciendo barragel no está nada ah, me ha dicho que estoy usando el barragel vale, a ver a ver Personaje. Hostia Me he quedado sin venda CS33 media Sí Deberíamos hacer la de la bandera Pero ¿Eh? mira Hostia estoy estoy sin Estoy sin vida, eh. Estoy sin vida. Voy a ¿eh? Nada, no, ya me muero. Es que neces necesitaría un médico, tío. ¡Me muero! Yo paraba ya, ¿eh? yo hacía lo de la banderita o algo, porque si no nos vamos a pasar aquí, sí, sí, algo de eso.